Con lágrimas y lamentos familiares y allegados del joven de 20 años Isaías Hinoa que falleció a causa de una herida de bala propinada por personas aún sin identificar que pretendían atracarlo en la noche del pasado sábado. Ernesto Hinoa, padre del joven hoy oxiso lamenta la falta de valores en algunos jóvenes. Eh, es un hecho más de lo que ocurre en cada día. Ya nosotros